La extracción ilegal de arena es un fenómeno para nada nuevo, que lamentablemente, según hemos verificado, va en crecida de una forma desmesurada. En medio de un recorrido a lo largo del río Yuna, desde el municipio de Pimentel hasta Arenoso, fueron varios los puntos ilegales descubiertos. Unos con entradas hasta trabajadas a puertas abiertas que dan la bienvenida a camiones y equipos pesados que dejan a su paso huellas del trabajo realizado otros en cambio con portones cerrados o angostos caminos que dejan entrever el grado de discreción. A un lado unos caballos, los que usan de transporte de las aguas del río hasta la orilla, delatan la extracción. Para este recorrido nos hicimos acompañar del director provincial del Ministerio de Medio Ambiente, quien está al tanto de la problemática. Bueno, ahora mismo estamos en hostia. En... Eh, como tú puedes ver, aquí está la arena, ellos la extraen, llaman los hombres hormigas, los hombres buzos, entran en un caballo, eh, la sacan en, en esa caja que ustedes pueden ver, y hacen el acopio aquí y pues los camiones vienen y penetran para retirar. El accionar en los diferentes puntos es prácticamente el mismo. Incluso, según el funcionario, tienen un buen pensado plan de evacuación ante la presencia de autoridades. Entran al lugar o entran al pueblo, hay un informante que le avisa a, a, a los... A quienes están en la arena. A, a quienes están en la arena y los propios camioneros y, y le avisa y ellos se van. Cuando llegan el, el, los militares ya no hay nadie. Y sí... Mientras recorríamos los puntos de extracción residentes en la cercanía del río, presumimos quienes sacan el material desde lejos vociferaban amenazas. Al parecer, la amenaza no es la extracción de arena, sino quienes la prohíben. Luego de visitar Hostos, continuamos la ruta hasta la Ceiba de los Pájaros, en donde el panorama es el mismo o más preocupante. Cantidades de arena amontonadas a orillas del río. El funcionario que nos acompaña reconoce cierta deficiencia para poder controlar o erradicar la problemática. Falta de apoyo, necesitaríamos como más apoyo, eh, mejor eh, como en apoyo logístico, llámese vehículo, más personal del cuerpo especializado que es el, el CENPA, que es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que son los militares. Y, y también tenemos dudas porque eh, a veces cuando se quiere hacer trabajo, eh, con, aunque tenga pocas cosas en la manos, se, se puede hacer. Y como es este eh, este, la persecución de la traición de agregados de los ríos, especialmente eh, de ellos. En esta zona... De la nada apareció una persona que se negó a ser grabada alegando que la extracción de arena no está activa, aunque las pruebas de la actividad estaban a la vista. En el trayecto además de los que asumieron una postura amenazante, encontramos a otros que abiertamente admitieron estar en el negocio de la arena, como es el caso de quien dijo llamarse Cirilo Francisco del Orme. ¿Cuenta con el permiso para.? No, no. ¿Entonces están conscientes de que es una extracción ilegal? Claro, claro que sí. ¿Y por qué la hace, lo hacen? Bueno, porque de algo tiene uno que mantenerse. Y excúsenme si sí lo no, fue. No, no, no, claro que sí. Pero ustedes están conscientes del daño medioambiental que están haciendo. Está adoptando? claro, está claro, está claro. Tiene mucha razón. ¿Quiénes le compran la arena a ustedes? ¿Eh? ¿Quiénes le compran la arena? Mucha gente, mucha gente. Mucho, mucho. ferretería eh, eh, o camiones individuales? ¿Cómo es? Mucha gente, te contesto. Mucha, mucha gente. ¿Es de aquí? De, de, de, de, ¿Los camiones vienen de aquí, de, de esta localidad, de San Francisco, de... De, de, de varias zonas, de varias zonas. ¿Cuáles son los clientes más habituales? ¿Señor? ¿Cuáles son los clientes más habituales que tienen, por ejemplo? ¿Los que más le compran? Mm, mm, es un secreto para mí. ¿Y por qué? Claro que sí. ¿Cuál es el precio? Por maco, por saco, por cam... Así. ¿Cuánto cuesta un saco, por ejemplo? 50 pesos. ¿Y una carretilla? Bueno, así no, no, nunca la hemos hecho. ¿Y un camión? Hasta 8 mil pesos y 9 mil, depende de los metros. Ya en la zona de Arenoso, una de las más activas, por cierto, de la que hemos denominado el cartel de la harina Comunitarios admiten son de los que sacan el material que luego venden. Afirman es su sustento y lejos de perjudicar el medio ambiente, consideran hacen un bien. Un dato que protegen es a quienes le venden. Yo estoy consciente que es ilegal, pero hay muchos los infelices que comen de esa arena, que no tienen nada que vivir. ¿se ve? Entonces por eso es que ellos sacan los chines de arena, si no, no la sacaran. ¿Alguna autoridad lo ha detenido en algún momento o ha venido para evitar la, la extracción? No han venido aquí, sí. que hasta presos han llevado camión. La caja de arena sí. también lo han llevado preso. Canoa. Cuando lo trae la canoa, lo va afuera de la canoa. Cuando lo va afuera, hay que echarle el caballo. A esa caja. Ajá, mira, esa la caja. Subir la caballo. Es decir, que un camioncito si de arena legalmente, uno lo vende a 1.300 y no sabe por cuánto que pueda. Es más trabajo que el de Sí, las autoridades deben hacer un esfuerzo, crear estrategias y programas para contrarrestar la debilidad. De lo contrario, el cartel de la arena continuará, afectando la biodiversidad, la turbidez del agua, los niveles feáticos, el paisaje y el clima.